Los, profes las, los y las profesionales que forman parte de la comunidad. Hoy, Gerardo, antes de introducirte, déjame presentar acá a la nueva incorporación de primera reunión, con tan solo 15 días de acá está Praga, que está intentando dormir. Este, así que bueno, ahí estamos. Este, como parte de esto, el trabajo remoto, las ventajas que tiene, ¿no? Este, poder disfrutar un poquito más y mientras tengo calls, charlar este, en compañía acá de este pequeño hornito caliente. <ríe> bueno, bienvenido Gerardo, eh, hoy tenemos a Gerardo Taijeira, SDR en follow eh, Gerardo, ¿listo para la primera reunión? Sí, sí, sí, súper listo, muchas gracias por la intro, Andrew, eh, un placer estar acá y que bueno, que esté Praga también, la nueva, la nueva integrante de la comunidad, la verdad, un honor. Un honor, sos el, primero, el primer vivo con, con Praga. Este, bueno, y Gerardo, sí, sí, sí, sí. un miembro súper activo en la comunidad. Recién charlábamos que, que bueno, que, que, que tenés el Slack ahí abierto y que cuando ves algo que te preguntan, que haces todos los días, vas y lo contestás, ¿no? Sí, olvídate. A ver, yo trabajo como SDR, BDR, ADR, todos los XDRs que se te ocurran hace ya como tres años. Eh, y qué sé es yo, he vendido en... En América Latina he vendido para Europa, he vendido para Estados Unidos, que es lo que hago hoy en día. Entonces por ahí, yo tengo Slack abierto porque es una de las herramientas que uso para trabajar y si veo que alguien pregunta algo en la, en la comunidad, algo así referido a ventas eh, o lo que sea y por ahí son cosas que son parte de mi día a día o cosas que, que yo he vivido o cosas que me han tocado vivir y la verdad que siempre trato de, de dar una mano, de contestar y ¿qué sé yo? De, de dar mi visión también de, de las cosas. A veces por ahí, no sé, eh, a veces siento que por ahí preguntan algo y yo soy bastante contrario con algunas cosas, entonces trato de ser lo más sincero posible, pero bueno, eh, es, mi forma, es mi forma de ver las cosas. No, total, y aparte, viste, si uno fuera obsecuente, no, no, no hay espacio para la creatividad y para, para todo lo demás, ¿no? Olvídate, olvídate. Sí, bueno, Gerardo, para ir introduciéndonos, me encantaría que cuentes ¿Qué hace Follows? Para, ¿Para quién? ¿Y qué problema resuelven? Dale. Bueno, Follows es básicamente una SaaS, una Software as a Service. Es una plataforma que la usan más que nada equipos de marketing eh, en empresas grandes, tipo empresas del segmento Enterprise y Mid-Market, más que nada. Eh, y lo que pueden hacer los equipos de marketing con esta plataforma es crear... Eh, Buy Experiences personalizadas, es decir, crear una experiencia de compra 100% personalizada, eh, obviamente a nivel digital. Eh, entonces, eh, justamente lo que nosotros vendemos o lo que nosotros solucionamos es ayudar a estos equipos de marketing en empresas grandes, que por ahí tienen ciclo de ventas complejos, de muchos pasos, a que siempre puedan estar eh, personalizando a escala todos esos distintos programas de marketing que ellos tienen. Eh, desde programas de demand generation, programas de account based marketing, uh, field marketing, partner marketing y un montón de cosas que hay que hacer en empresas grandes. Eh, básicamente, al ser como programas y equipos de marketing muy sofisticados, requieren un nivel de eh, personalización y un nivel de, justamente, de programas que, eh, requieren mucha personalización, requieren, eh, y eso siempre es muy, eh, muy time, time consuming, entonces Follows lo que hace es permite hacer, personalizar todas esas experiencias de forma dinámica como para que después eh, los compradores puedan tener, eh, puedan tener justamente una experiencia 100% personalizada. Siempre hablando de ventas B2B, eh, por supuesto. Vale. Bien. Ya nos vas a contar, pero cuando decís las frases en inglés, este, vemos que trabajás bastante para, para el mercado de Estados Unidos, ¿no? No, sí. A ver, la empresa está basada en Estados Unidos y yo trabajo 100%, 99% para Estados Unidos. Eh, es donde yo estoy prospectando todos los días, en todo momento, 100%, casi 100% de Estados Unidos. Bueno, me encanta. Bueno, para ir conociéndote, me encantaría que cuentes qué fue lo primero que vendiste en tu vida. Lo primero que vendí en mi vida. Bueno, el primer trabajo que tuve fue trabajar en un kiosco. Así que ahí vendí un montón de cosas. <risa> eh, ahí, te, ahí te diría que vendí de todo. Después, si vamos más eh, a la parte de b 2 lo primero que vendí fueron eh, servicios de, de performance marketing, de, de Google Ads. Yo trabajaba en una agencia una agencia muy chiquita de marketing, y hacía toda la parte de Google Ads. Eh, fue, lo, fue, digamos, el primer trabajo formal que tuve. Y a veces me tocaba ponerme el sombrero de ventas y tenía que vender ese, el servicio que, que nosotros dábamos. O sea, era una agencia SEO y una agencia SEM. Y, mm. nada, eso es lo que, lo que vendía. Entonces tenía que salir a explicar por qué había que hacer... Eh, Paid media, porque había que hacer paid ads en Google, por qué no, cuándo convenía, qué keywords se podían usar, cómo, está, cómo le estaban haciendo los competidores de ellos. Y, bueno, la verdad es que ahí aprendí un montón sobre ventas, aprendí un montón, eh, nada, de, un montón de cosas que hoy en día todavía me sirven, básicamente. ¿Qué, ¿Qué año era esto de la agencia de ads? Y esto fue 2017, así que okay. hace ya cinco años. Ok, claro. Sí, ya había, había más conciencia, pero todavía le, había un montón de, de espacio para crecimiento, digamos. Sí, olvídate, olvídate. Eh, a ver, nosotros nos encontramos con, a diario con empresas que o no estaban haciendo nada de Google Ads, porque ¿qué pasa por ahí cuando hablábamos de pymes, sobre todo acá en Argentina? Eh, ¿Qué pasa? ¿Capaz alguien había intentado hacer Google Ads en algún momento? ¿Había puesto guita, había puesto dos o tres keywords? Y hacerlo así, la que a cierto punto era tirar la plata. Entonces nosotros veníamos y les decíamos, bueno, capaz, fíjate que hay que hacer esto, esto y esto, no lo podemos hacer, trabajamos de esta forma, y estos son los resultados que te podríamos llegar a dar. Y bueno, y eso es básicamente como nosotros lo, lo vendíamos y, y como lo ejecutábamos también. Muy bien. Che, Gerardo, yo, bueno, ya porque nos conocemos, Gerardo también... Es embajador de la comunidad, así que hemos tenido varias charlas y sí. sé que eh, sos, sos, sos bastante metódico como, como SDR. Me gustaría eh, un poco conocer, eh, que me introduzcas un poco en, en, en tu día a día, cuáles son las actividades clave que haces y qué herramientas usás, porque eso puede ser súper interesante porque para el mercado de Estados Unidos hay muchas más herramientas con mucha mejor información y bueno, me encantaría un poco entender eh, eso, tu, tu día a día, y tus, tus herramientas Sí, a ver, yo considero que Tengo la suerte de estar en una empresa donde el, Las herramientas que usamos o, o todo el stack que usamos Es como bastante sofisticado eh, La verdad no, no me puedo quejar en eso Por ejemplo, a ver, usamos Salesforce de CRM eh, Después, por supuesto, tenemos licencias de Sales Navigator Que es lo que usamos para, para buscar empresas, para buscar contactos eh, para encontrar toda la información de contacto de esas personas target que tenemos, usamos Seamless AI, que es básicamente un buscador de, de información de contacto. Eh, nuestra Sales Engagement Tool es Outreach, eh, que para mi gusto es sin duda la mejor del mercado. Eh, he probado varias, he tenido la suerte de trabajar con varias y la verdad es que todavía no he encontrado alguna que, que se parezca. Eh, outreach, o que pueda hacer lo que hace Outreach. Eh, y nada, la verdad que en ese sentido, eh, como te decía, el stack es como súper, súper sofisticado, y eso es algo que, que permite que el día sea muy eficiente, el día a día sea muy eficiente, eh, y eso también es lo que me permite eh, ser metódico, así como, como decías. Yo, de todas formas, trato de ser siempre bastante organizado con lo que hago, a ver, me ha tocado vender sin todas estas herramientas también y he tratado de hacerlo lo más organizado posible. Considero que, si bien muchas de este tipo de herramientas son necesarias, eh, no son indispensables para vender. Que yo sé, si alguien está arrancando eh, con un programa outbound y no es necesario que se gaste eh, lo que sale, lo que salen las licencias de Outreach, porque hoy por hoy también tengo la suerte de que hay un montón de, de herramientas que. Eh, están casi al nivel de average y la verdad es que son mucho más competitivas en cuanto a costo, en cuanto a precio, en cuanto a integraciones también. Eh, así que bueno, en ese sentido yo eh, te diría que eh, paso gran parte de mi día eh, obviamente haciendo, contactando prospectos básicamente, yo soy muy dependiente o, o soy muy heavy en todo lo que es email, es mi principal canal para agendar reuniones por lejos, pero no es el único que uso. También uso LinkedIn un montón y también uso, levanto el teléfono y llamo cuando es necesario. En ese sentido, ver, eh, yo lo que hago es, trato mucho de personalizar mis mails al máximo posible. No me gusta mandar mails genéricos, eh, entonces... Para evitar mandar mil genéricos, digamos, tengo dos estrategias principales o como dos formas de organizarme principales. principales. Eh, la primera es que todas mis secuencias o todas las campañas que largo automatizadas, trato de hacerlas lo más segmentadas posible como para, eh, aunque sea, poder eh, hablar de algún pain point que sé que ese tipo de persona puede estar sufriendo, algún pain point que sé que esa empresa en esa industria, en ese determinado segmento puede estar sufriendo, eh, pain point, desafíos, cosas por el estilo, es algo que yo uso bastante al momento de, de escribir mis emails. Eh, y bueno, básicamente también lo otro que hago es, además de usar secuencias 100% automatizadas, también uso muchas secuencias que tengan mails manuales como para yo poder sentarme a escribir eh, cosas personalizadas cuando el contacto vale la pena. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo veo que sobre una persona, sobre una empresa, hay un montón de información online que es relevante con lo que yo quiero vender, eh, la verdad es que trato de, eh, trato de escribir mails manuales como para personalizarlos al máximo posible y poder usar toda esa información online que hay sobre, sobre esa persona, sobre esa empresa, para, para incluirla en mis mensajes y que esa persona vea que mi mail fue escrito 100% para, para ellos. O sea, que es un mail que no puedes replicar con nadie más. Y yo creo que eso agrega valor, más allá de lo que nosotros vendemos, que creo que, que, que tiene mucho valor para, para los equipos de marketing. Eh, la verdad es que este tipo de buying persona que nosotros tenemos está recibiendo cientos de mails por día. Entonces, de alguna forma, nosotros también tenemos que buscar la forma de destacarnos. Eh, porque, a ver, eh, en la pandemia, en el post-pandemia, aumentó muchísimo la cantidad de mails que se mandan, la cantidad de, eh, la, la, la cantidad de cold outbound que se hace. Eh, entonces, ya no funciona lo que funcionaba hace dos años, tal vez. Ya hoy tu mail, si no tiene... Eh, si no tiene algún grado de relevancia o de personalización es muy difícil que, que sea leído y que te contesten. Y también la realidad es que hay filtros de spam que están cada día más, eh, más activos y, y, y más, eh, más finos al momento de detectar todo este tipo de mensajes. Y la verdad es que las empresas muchas veces quieren bloquear que les lleguen 100, 100 mails por día a sus, a sus empleados. Porque en cierto punto para alguien que le llegan 100, 150 mails por día en frío, solo de, de contacto de venta, es ¿eh? una pérdida de tiempo. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que hacer lo máximo posible para nada, para evitar estos filtros de spam y para que después el mail que mandamos sea eh, relevante y, y la persona lo abra y, y, y en cierto punto conteste también. No, y, y me parece súper interesante también Sierra, que, yo más allá de la pandemia y todo, vos trabajás con un mercado que hace años, o sea, está mucho más avanzada la prospección, empezó hubo un, un, un, una implementación del SDR 3, 4 años antes, o sea, nosotros creo que estamos 3, 4 años, eh, o sí, como estaba Estados Unidos, y entonces como que, que y, digamos, yo lo que creo es que indefectiblemente eso va a llegar a la TAM y escuchar estas cosas son las que para mí están buenas porque un poco no, no, nos das esta ventana en español a, a, a ese futuro, y, y, y en ese sentido me... me Quería preguntarte esto que contás, que decís, che, yo de vez en cuando, en el medio de la secuencia, me esfuerzo a mandar un mail manual. Eso vos como, vos decís, esos mail manuales, vos los es como, es random, decís, es como, che, le voy a mandar un mail manual ahora porque vi esto, o es como que decís, che, yo armo mi secuencia con, que es? Eh, un mail, un contacto de LinkedIn, después el quinto, el cuarto mail tiene que ser, un, o sea, los primeros tres son automáticos, el cuarto es uno personalizado, eso está bueno y creo que ahí incluso puedes contar un poco de, de Outreach, que me imagino que te ayuda mucho bastante con, con eso, si es, que, si es que lo estructurás así, ¿no? Sí, como me imagino sí, yo. Sí, por no, no, ex, excelente pregunta. Si sí. eh, sí, yo generalmente lo que hago es, por ejemplo, eh, tengo una secuencia y el primer mail tal vez es manual, el segundo y el tercero son automáticos, y después ya el cuarto mail... Eh, cambio Subject Line y vuelve a ser un mail manual y después los otros, los otros que le siguen son automáticos de nuevo. Y obviamente esa secuencia en el medio tiene, eh, como les decía antes, una task de LinkedIn, por ejemplo, que sea mandar una connection request. Eh, si la acepta después tener una task que sea mandarle un mensaje por LinkedIn y cosas de ese estilo. Pero sí, básicamente yo lo que hago, porque Outreach me lo permite, pero sé que también otras plataformas de Sales Engagement también lo permiten, es... Que, por ejemplo, como os decías, Andrew, tener mails automáticos y en cierto punto, en vez de que en vez de seguir con un mail automático, seguir con un mail manual. Y ahí la plataforma de Sales Engagement lo que hace es te crea una tarea para que vos básicamente escribas ese mail y lo mandes a través de la misma plataforma. Lo que yo hago para escribir más rápido esos mails, que cuando me toca escribir un mail manual, generalmente tampoco es que lo escribo de cero. tengo tengo lo que son templates y lo que son snippets guardados en, en Average, en este caso, que lo que me permiten es escribir más rápido. A ver, por ejemplo, como, como te decía al principio, Follows sirve para eh, distintos programas de marketing, que, que yo puedo hacer. no es lo mismo venderle a alguien que hace demand generation a alguien que hace field marketing. Entonces, por ejemplo, yo tengo guardado como un snippet mi call to action para field marketers o mi call to action para...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 pero también se vea personalizado. Si, si tenés tips así para, para eso. Sí, a ver, yo también soy muy partidario de que, si bien la personalización es súper importante, hay algo que es mucho más importante y es la relevancia. O sea, para mí, un mail para que alguien te, te conteste tiene que ser relevante, tiene que ser eh, relevante para su día a día trabajo, tiene que ser relevante para un problema que tiene en ese momento, para un objetivo que tiene, lo que sea. estoy por ahí, a ver, yo suponga, suponete que tengo 10 personas en una secuencia, por decirte un número totalmente random. Y yo no, es muy difícil que yo sepa si esas 10 personas tienen un perro, tienen un gato, eh, les gusta esquiar, les gusta ir de camping, lo que sea. Pero capaz yo sé que esos 10 eh, account based marketing managers tienen el problema de que les cuesta muchísimo escalar sus programas personalizados porque tienen que estar si no todo el día creando landing pages, y creando cosas que les saca un montón de tiempo y dependen de otros departamentos no, no pueden hacer eso. entonces si yo escribo sobre eso y a las 10 personas le mando el mismo mail probablemente sea bastante relevante para esas 10 personas por una cuestión de que por ahí comparten el mismo title, comparten el mismo segmento de mercado, comparten la misma industria. Entonces es como, nada, es como bastante probable que tengan ese problema o que tengan ese pain. Y nada, y que de alguna forma lo quieran solucionar. O que por lo menos les interesa saber que hay una forma de solucionarlo. No, está bueno, el consejo sería esto, Ani, Ani. O sea, personalizar, perdón, personalizar no, pero hacerlo relevante al buyer persona a los desafíos que tiene, y cuanto más lo puedas eh, hacer relevante en ese sentido, bueno, es una buena forma también de, de escalar también. Sí, ni hablar, para mí la segmentación, a ver, por ejemplo, eh, está buenísimo sí. si vos tenés una lista de 5.000 prospectos para, para contactar, pero segmentala, segmentala y te van a quedar listas, si la segmentás mucho, eh, hay muchas chances de que te queden listas mucho más chicas y vos podés escribir mails mucho más personalizadas para, para esas 5.000 personas. Está bien, no vas a tener una sola secuencia, vas a tener capaz, no sé, 20 secuencias distintas. Pero bueno, también es un poco, es un poco lo que hay que hacer hoy en día para tener esas respuestas y generar esas, esas oportunidades comerciales, básicamente. Bueno. Che, me, me contaste también que el tema del teléfono, pues sé que en, en Estados Unidos... Se usa bastante, pues también creo que hay bastante... Las herramientas que hay ahí eh, tienen bastante información sobre todo de teléfonos. Eso vos, ¿cuándo lo usás? ¿Cómo? Me encantaría conocer eso. Sí, a ver, nosotros no, no somos muy dependientes del teléfono eh, en el sentido de que eh, no es que tenemos que hacer, no sé, como yo te digo, 50 calls por día, 100 calls por día, no. Usamos el teléfono más, por ejemplo, cuando vemos... High engagement. Por ejemplo, si vemos que una persona, no se sé, está abriendo el mail que le mandamos, lo está abriendo 10, 15 veces, Son un montón de veces, agarramos, levantamos el teléfono y lo llamamos y le preguntamos qué onda. Si vemos que, eh, lo mismo, que, que si vamos a una secuencia y vemos que abre todos los mails un par de veces, lo llamamos de nuevo. Y también tenemos algo que me olvidé de contarte antes cuando hablamos de, de las herramientas. Eh, también nosotros usamos una herramienta llamada Demand Base, que es de Intent Data. Entonces, nosotros eso nos permite saber básicamente o predecir en qué punto de nuestro Customer Journey se encuentran esas cuentas o esas personas. Entonces, nosotros podemos saber si una cuenta está más próxima o no a interesarse en lo que nosotros ofrecemos. Entonces, a esas cuentas nosotros a veces somos más propensos de tal vez usar el teléfono, de ser un poco más agresivo porque sabemos que, según los modelos que nosotros tenemos en demand Base, puede ser que estén más próximos a, a interesarse en follows. ¿Y ¿Querés contar un poco de eso, de cómo, cómo funciona el intent Data? Yo en su momento investigué un montón y, eh, obviamente, en Latinoamérica no, no es tan fuerte, pero no sé si, si, si sabés bien o si, si querés compartir cómo, cómo es la lógica de estas herramientas de Intend Data y por qué es tan poderosa la, la info. Sí, básicamente... Eh, lo que hacen las herramientas de, in de, de Intent Data. Como decía, nosotros usamos Demand después hay otra que se llama SixSense, pero hay varias en, en el mercado, ahora Submission también tiene, claro. Eh, lo que hacen estas herramientas es que va, básicamente van recolectando información, tanto de tu empresa, es decir, de lo que pasa en tu empresa a nivel web o a nivel interacciones con... Eh, por ejemplo, interacciones con los mails que manda el equipo de marketing de email marketing, las visitas a tu página web, eh, los mails que manda el equipo de venta. Bueno, por un lado mide las interacciones de una cuenta o de una persona con eso. Y por otro lado también, eh, también va recolectando eh, third-party data básicamente de, por ejemplo, qué está buscando una empresa o una persona eh, en internet, es decir, si está googleando sobre no sé, suponete, para nosotros una palabra, una keyword es account-based marketing. Bueno, claro. esas, esas herramientas buscan si una cuenta o una empresa está googleando sobre account-based marketing, si está eh, viendo alguna bueno, determinada bueno. herramienta, si la está comparando con otra herramienta. Básicamente señales que llevan a que la herramienta mida si una cuenta pueda estar interesada en lo que, en que, en lo que nuestra empresa ofrece. Eh, al mismo tiempo, también eso se va calibrando con información histórica, es decir, por ejemplo, a ver, nosotros, si nosotros sabemos que somos más propensos a cerrar deals con empresas de un determinado tamaño, con de un determinado revenue, eh, en un determinado momento, eh, básicamente, ese tipo de insights también la herramienta lo va tomando, no sé, de una determinada industria lo va tomando como para ir modelando si una empresa puede estar más próxima a interesarse eh, en lo que uno ofrece o no. Entonces, básicamente lo que hacen, para resumir, lo que hacen las herramientas de Intendera es van tomando información de tu empresa y, y third party para entender qué tan interesada puede estar una empresa o qué tan probable es que una empresa se, se interese con lo, que, con lo que vos ofreces o no. Con lo que vos ofreces o no. Sí, yo hace poco tu, tuve call con, con una de estas herramientas con SixSense y me acuerdo que el concepto que usan, que acá se está usando más también en, en otros ámbitos, es el de el dark funnel, o sea, el, sí. el, el, el embudo de compras que vos no ves, o sea, que está pasando en internet y no ves y es esto, que una persona está googleando, ve tres artículos, ve tu sitio, ve el de la competencia, va a un sitio de comparación y todo eso vos no lo estás viendo o estás viendo unas IPs. Y esto es como que te, te ayudan a decodificarlo y, y para hacer el outreach te, te lo hace muchísimo más efectivo. No sé si te pasa que te dicen, sí, sabes que justo estoy investigando sobre este tema? No sé si es común que te pase o cómo, cómo lo ves eso. No, no, a ver, nosotros igual, el tema como de la intendera también es como un tema polémico, polémico cuando, haces, cuando te pones en contacto con un prospect porque tenés que saber cómo decirle que él, básicamente lo estás traqueando a través de todo lo que él hace en internet. Entonces es como que es un tema que lo tenés que tomar un poco con pinzas. Eh, nosotros a veces somos un poco más agresivos en el sentido de, che, bueno, mirá, eh, mi intent a provider me, me flagueó esta cuenta como, como, sí. como highly likely, ponele. ¿Qué opinas? Así, poner el mail de ese estilo a, y también nosotros tenemos la suerte de que le vendemos a gente de marketing, claro. que, si son si, que si tienen, eh, tipo, son los suficientemente, sof suficientemente sofisticados, están haciendo básicamente lo mismo que hacemos nosotros en, en el backend. Entonces claro. entienden de lo que nosotros le hablamos y entienden que esas cosas, cómo funcionan esas cosas. Pero por ahí, qué sé yo, si le estás vendiendo, no sé, a eh, abogados. No, no, no, no, no, sí, o un Chief no. Information Security Officer, qué sé yo, que no, capaz te dice, ¿cómo que me estás traqueando, Tipo, piensos, eh, y qué sé yo, por eso considero que, que, hay que, que hay que tener cuidado al momento de nombrar esas cosas, o por lo menos hay que, hay que tomarlo con piensas. Muy bueno. Che, y te pregunto, antes de pasar al tema métricas, ¿eh? Como que un poco contabas de Outreach. Yo sé que obviamente es una, es una herramienta que es muy inaccesible para las empresas de Latinoamérica. Pero como es el ideal, me encantaría que cuentes, che, estas son las tres cosas que tiene Outreach, que, que ninguna otra herramienta tiene y que para mí por eso es la mejor. O, o, o que tengan algunas otras, pero bueno, combinado con las otras es donde está la, la diferencia. A mí, básicamente, a, a mí Outreach me organiza el día. Por ejemplo, yo me, me despierto, eh, arranco a laburar, me logueo en Outreach, y yo ya sé todo lo que tengo que hacer en el día, ¿entendés? Básicamente, o sea, sé cuáles son, no sé, los 50 mails que tengo que escribir para mandar, las llamadas que tengo que hacer, los, las actividades que tengo que hacer en LinkedIn, y ese nivel de, de, de cómo muestra esas tareas y, y, y cómo lo va llevando a las secuencias, creo que no hay otras herramientas que lo lleven de esa forma. A mí posta, me permite organizarme mucho. Después creo que Outreach al mismo tiempo es muy cuidadoso al momento de, de enviar los mails. Eh, por ejemplo, suponete que vos escribiste un mail en Outreach y una de las etiquetas que quisiste usar, que es el company o el first name, eh, lo escribiste mal o justo al, al prospecto que está en la secuencia, esa, esa etiqueta está mal, no es que se va a enviar igual. Te lo va a pausar y te va a decir, fíjate, arregla esto antes de mandarlo. Y para mí eso es un montón. O sea, como que, que sea tan cuidadoso hace que también, eh, básicamente, no termines enviando cosas mal. Que por ahí uno se equivoca porque puede pasar. Y en vez, es un garrón si a una persona le llega un mail y en vez de decir el nombre de la empresa dice company, entre, entre brackets. ¿Qué sé yo? Es como... Eh, no. Eh, y para mí eso es lo mejor, básicamente. Eh, esas dos cosas te diría que, que son como, como top. Y como, también creo... Sí, perdón. Es como, es como que Outreach tiene lo que... Como el, el eje de Outreach es esto de que vos decís, Est, esta es mi estructura de secuencia que combina diferentes puntos de contacto, como esto, mail, LinkedIn, eh, teléfono, etcétera, y, y entonces lo que te hace es dispararte, claro, es en ese inbox que decías, todo lo que te toca ahí. Sí, sí, sí. sí Y bueno, después obviamente es muy fácil de usar y también, eh, o sea, es muy intuitiva. Y es muy fácil de configurar para, qué sé yo, por ejemplo, yo una cosa que hago para, para no estar enviando un montón de mail por día es que tengo configurado... Eh, solo mandar un email cada tres o cuatro minutos con él, o sea, para ah. tratar de, de, que, de que no me flaguen como spam y esas cosas. Entonces esas cosas son muy fáciles de configurar en Outreach y creo que Outreach también está muy bien pensado desde un punto de vista de ventas. o sea, se nota que Outreach está construida por gente que hizo lo que nosotros estamos haciendo básicamente y que tuvo los mismos problemas que nosotros tenemos. Claro. Que por ejemplo en otros momentos me ha tocado usar HubSpot y HubSpot se renota que está, que está creada por marketers, por ejemplo. Es abismal claro. la diferencia. Claro. En ese sentido, para mí, eh, creo que eh, se nota mucho que está, que está muy, muy pensada desde un punto de vista de venta 100%. 100%. Sí, total. Che, y tiene como eso que decías, che, si me ven el mail 14 veces, lo llamo. ¿Tiene automatizaciones, cosa de que te mete ese paso por la ventana o eso es medio casero que lo vas haciendo? Eh, Vos podés configurar qué pasa cuando, por ejemplo, una persona te abre el mail muchas veces. En mi caso, yo tengo configurado que, o sea, no es que lo configure yo, está a nivel empresarial. Que si, sí. un, que si un prospect eh, abre el mail más de cinco veces, eh, me crea una task para llamarlo con él. Entonces, yo ya sé que ese high intent, ese prospect tiene high intent, entonces eh, ya tengo la tasa para llamarlo. Bien, buenísimo. Me encanta, No, a, hasta ahora aprendí una banda, Gera, me, me encanta porque este, posta, estas herramientas siempre las escucho por ahí en un webinar que te tratan de vender, pero escuchar el testimonio primera mano está, está buenísimo. Che, y para seguir avanzando me gustaría saber cuáles son las métricas que más tenés presente, las, las más importantes para, para vos. Yo veo mucho el, el open rate, obviamente. Eh, por ahí, cuando entras a LinkedIn, eh, ves que, que discuten sobre si el open rate es como una vanity metric o no. Si simplemente se traquea para uno estar más contento con que sus mails fueron abiertos. Y para mí, no, para mí es súper necesario traquear el, el, el, open, el open rate porque te permite, te permite eh, probar o testear un montón de cosas. Para mí es clave, para que un mail lo hagan, es clave que el Subject Line sea bueno y que la preview del mail también sea bueno. Que esos primer, esas primeras, no sé, 10 palabras que ves en tu inbox cuando te llega un mail, que sea bueno. Entonces, si vos tenés una open rate baja, tenés que, tenés que saber, o okay, que tenés que ajustar esas cosas, el Subject Line o, o lo que se ve como preview, o que también puede ser que, eh, tengas problemas de email de, la, de liberability, que tus mails no estén llegando y que estén cayendo spam. Entonces, de, para mí es súper es útil el open rate, porque te permite empezar a sacar hipótesis sobre esas cosas y empezar a buscar la forma de solucionarlas. Después, obviamente, reply rate es eh, súper traqueado. Eh, te diría que, nada, es básicamente lo más importante. Eh, la, la cantidad de respuestas que, que vamos teniendo. Nosotros lo medimos en, a, en un nivel weekly. Eh, Todas las semanas tratamos de, de ver, bueno, cuánto mail enviamos, cuántas respuestas tuvimos, o sea, lo básico. Eh, ¿Lo y... etiquetás por sentimiento? ¿No viste que algunos etiquetan por sentimiento las respuestas? Sí. Eh, ahora no lo estamos haciendo tanto, pero en un momento lo hacíamos. Eh, ponele, poníamos, no sé, le, le, le poníamos, no sé, como positive, neutral, negative, como cosas así. Y le poníamos, eh, por ejemplo, no sé, como que las categorizábamos en not interested o, no sé, eh, no sé, eh, not the right time, cosas por el estilo que, que, que por ahí te permitía categorizarlas un poco mejor. Pero, no, básicamente, eh, esas son las, las métricas que nosotros eh, traqueamos, eh, Son las que más nos importan, obviamente, eh, junto con la cantidad de, de meetings o de oportunidades que, que vamos generando. Bien, perfecto. Bien, eh, no sé si hay otra métrica o si no paso a... No, no, no. no. Ah, bien, perfecto. Esas, de momento. Bien. No, eh, después me, me encantaría saber los libros, podcast que recomiendes, este... O bueno, personas que sigas en LinkedIn también, esa nunca la pregunto, pero esa está bueno <ríe> Acaba de ocurrir. Personas que sigue en LinkedIn hay un montón. Hablando de ventas, la verdad que hay un montón. Eh, eso da para un post o para una newsletter de, de, de, de primera reunión, sin duda. Sí, sí, sí. eh, a ver, podcast la verdad es que escucho bastante. Mi podcast favorito por lejos es Elige tu propia aventura. Eh, de de Pato Molina y, y Gaby Gruber, que son dos cracks. Eh, básicamente ellos entrevistan eh, founders de, de Argentina, de la Pam y como que van contando todo el journey desde que, básicamente, desde que termina la secundaria, van a la facultad, eh, empiezan su empresa, su startup, cómo la escalan. De hecho, hace, creo que hace un mes, un poco más, estuvieron los chicos de, de Sirena. Esa, estuvo muy buena esa entrevista. Eh, y ese te diría que es mi podcast de, de cabecera. Después tengo eh, My First Million, es uno que me gusta mucho también. Y, y uno que es específico de ventas que está muy bueno es uh, 30 Minutes to President's Club. Ese oh, está, tiene un montón de insights y un montón de... Sí, un montón de insights sobre lo que es, es vender, sobre lo que, lo, lo que es ser un SDR y, o un account executive, ponele, y está, está, está, está muy interesante. Sí. sí, bueno, y para ir cerrando, algo que sepas hoy, el consejo que te darías a vos mismo cuando empezaste, si tenés alguno. Eh, no sé, la verdad es que... Cuando empecé era muy desorganizado, así que el consejo que le daría a mí yo de cuando arrancó es organizate, ponete objetivos, eh, pero lo más importante es eh, actuar, hacer las cosas. O sea, no, no te pierdas eh, escribiendo planes, escribiendo, eh, escribiendo objetivos, tenelos en mente, pero, pero empezá a hacer. Que ahí, yo creo que cuando empezás a hacer las cosas es, eh, es, cuando, es cuando empezás a ganar, o sea, es tu tu ventaja competitiva. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces te, te recolegas escribiendo planes y en los papeles todo queda buenísimo, pero después nunca o, o te cuesta arrancar o no arrancás, o queda todo ahí en nada queda como todo muy mental. Entonces, nada, básicamente actúa y, y equivocate y en algún punto las cosas se, se van a ir dando y se van a, a como vamos. Bueno. Bueno, gracias Gera por, por, por sumarte, creo que es una, una de las charlas más, más lindas que, que hemos tenido este año. Eh, así que bueno, te, te agradezco por, por el tiempo. No, no, te super agradezco a vos, Andrew, a Praga también, que espero que, que haya dormido. Y no, nada, hola. la verdad un placer, un placer estar acá. Bueno, ya, ya lo conocieron entonces Gerardo Teixeira, SDR Follows, se vende al mercado de Estados Unidos, está en la comunidad de Slack, por si también este, quieren hablar con él. Eh, y bueno, ahí nos contó cómo está aplicando metodologías en un mercado hiper, mega competitivo eh, para hacer outreach, para hacer outbound como Estados Unidos. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas, así que...